¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Último mes del año. Y es un mes en el que nos replanteamos por el retrovisor qué hemos hecho, qué hemos logrado, qué hemos perdido. Bueno, vengo a hablarte de, de la posibilidad, la enorme posibilidad que tenemos de cambiar el mundo, de mejorarlo. ¿Conoces la historia de las estrellas de mar? De aquel hombre escritor que estaba pasando unos días en una playa muy, muy, muy, muy grande, de muchos metros, de muchos kilómetros y después de escribir en su sí. cabañita, bajaba a pasear y siempre veía al fondo, al fondo siempre veía un hombre haciendo como flexiones, una persona haciendo como flexiones. Y, y un día se acerca y ve que está la playa sembrada de estrellas de mar. Sembrada. Estrellas que se había traído la marea y que se quedaban y con el sol se secaban y morían. Y este hombre mmm, estaba recogiendo las estrellas de mar y las estaba devolviendo al mar. Las, las, las agarraba de la playa y las lanzaba al mar para salvarlas. Y aquel escritor se le acerca y le dice, pero ¿qué está usted haciendo? Esto es absurdo. Aquí hay miles de estrellas de mar que se van a secar y que se van a morir. Usted no puede hacer, es absurdo lo que está haciendo. Es como, no sé, una aguja o ¿no? un pajar. Y entonces aquel hombre agarra una estrella y le dice para esta cambia todo y la tira al mar. Este es mi mensaje para hoy, mi mensaje para el nuevo año. Nosotros somos una gota del mar y lo convertimos en océano. Cada uno de nosotros somos una gota y esa gota lo contiene todo, contiene toda la magia del cosmos. Somos polvo de estrella. Entonces mi propuesta es que, que practiques eh, ser más ecológico, eh, limpiar, la mejor manera que tenemos es dar ejemplo, que nos vean, como me pasa a mí cada mañana cuando voy a nadar y me ven que voy con una bolsa y voy recogiendo plásticos y la gente, ya me conocen algunos, ¿no? cuando llego con mi bicicleta eh, y antes de meterme en el agua empiezo a recoger plásticos y ya empiezan como a hacerse preguntas y fíjate, tú esta viene aquí y se va a poner primero a recoger plásticos luego nada bueno pues es un ejemplo, simplemente es un ejemplo yo hago mi parte, mi pequeña parte y ya hay personas que por las mañanas llego y están recogiendo plásticos y esto está muy bien entonces te propongo que seas esa gota del mar que lo convierte en océano y que hagas tu parte cada uno de nosotros tiene que hacer nuestra parte y te voy a lanzar un mantra que es con el que eh, riego a cuando voy a comprar, cuando me ofrecen una bolsa para darme los productos, una bolsa de plástico y siempre le digo no, plásticos no, menos plásticos, menos contaminación, menos plástico, menos contaminación, que tengas un buen día. Postdata mirad lo que acabo de encontrar, maravilla, maravilla, maravilla. Maravilla.